Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Crescante. ¿Tú qué sabes de la meditación? La meditación es una de las técnicas más efectivas para balancear nuestra mente. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente siempre estamos viviendo en el acelere, siempre estamos estresados o preocupados. Y esto a la larga se traduce en sufrimiento y en enfermedad. Entonces, ¿qué nos, ¿para qué nos ayuda la meditación? Pues simplemente es una herramienta para desacelerar nuestros pensamientos, el tren de pensamientos que pasan y pasan y pasan, en el cual nos enganchamos diariamente. Entonces, eh, nos permite experimentar paz y tranquilidad y esto se traduce finalmente en felicidad y salud. Los beneficios que tiene la meditación, vamos a tocar algunos de ellos y desmitificar esto eh, en particular, simplemente nos ayuda a disminuir el estrés, nos regula el tiempo. Y la calidad de nuestro sueño, fortalece nuestro sistema inmune, balancea nuestros hemisferios, ayuda a experimentar felicidad, promueve estados de paz, ayuda a la concentración y mantiene el cerebro joven y sirve para como un precursor del anti envejecimiento. Por favor, eliminemos la idea de que meditar es igual a no pensar. Es muy difícil dejar de pensar. Pues, ¿por qué? Pues porque el cerebro siempre va a estar emitiendo pensamientos. Esa es su función. Y nuestra mente normalmente busca protegernos. Entonces, esos pensamientos son repetitivos y la gran mayoría de ellos negativos. Habla más o menos de que generamos 60 mil pensamientos a lo largo del día y el grueso de ellos pueden ser negativos y recurrentes. Entonces, enfócate en la meditación a observar sin juzgar, como si estuvieras en una tercera persona viendo un evento. A esta perspectiva, en lugar de estar viendo o estar dentro de los pensamientos, simplemente te alejas y ves cómo van pasando sin juzgar ni querer cambiar los pensamientos que surgen en nuestra mente. La práctica te ayudará a que tu mente se desacelere y mejore tu meditación. Eh, te va a ayudar a que tu mente esté más enfocada y creativa y por lo tanto más sana y feliz. No tengas miedo a meditar. Empieza con un minuto, dos minutos, cinco minutos, lo ideal son quince, pero al momento de que te distraigas con un pensamiento, simple, simplemente date cuenta de que te estás distrayendo y regresa a tu respiración sin juzgarte compasivamente. Nos vemos en la próxima cápsula. Si te gustó, dale like, ponme una un dedito para arriba y comparte para que generemos mayor comunidad. Platícame cómo te van con tus meditaciones.